Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lacunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Santos Lacuna pone a la venta boletos para recibir al Pachuca. Mira cuánto cuestan. El conjunto de Santos Lacuna tendrá un importante encuentro cuando las acciones del torneo Grita México Clausura 2022 de la liga MX se pongan en marcha luego del parón por la fecha FIFA. Cuando reciban a los tuzos del Pachuca, el programa. El próximo domingo 3 de abril en el Estadio Territorio Santos Modelo, Santos ha tenido una larga semana en sus instalaciones en las cuales se ha enfocado en los entrenamientos en el encuentro donde recibirá al Pachuca, que marcha como líder del clausura 2022 de la Lique MX, después de 11 jornadas que se han disputado hasta el momento, aunque algunos equipos como el caso de los Tuzos cuentan con encuentros pendientes. Por medio de las redes sociales del Estadio Territorio Santos Modelo, los guerreros dieron a conocer que los boletos para el encuentro de la fecha 12 ya se encuentran disponibles en línea, además de en las taquillas del estadio. El costo de los boletos para el partido de la jornada 12 del clausura 2022 de la LIC MX, donde Santos recibirá al Pachuca varía dependiendo del lugar del estadio donde te ubiques, mientras el más barato es de 150 pesos en las cabeceras norte y sur, mientras que el más costoso es en la zona planeas de 620. Santos, la cuna, llegará al partido ante Pachuca de la jornada 12 del torneo Grita México clausura 2022 de la LIC MX tras empatar ante el Puebla, colocándose en la décima segunda posición con 12 puntos. Luego de tres victorias, tres empates y cinco derrotas. Por su parte, los Tuzos llegarán como el líder del certamen con 25 puntos, luego de ocho victorias, un empate y una derrota.